Las imágenes que estamos viendo en este momento corresponden a un archivo de la KGB de la ex Unión soviética, del antiguo servicio de inteligencia. En el vídeo de hoy vamos a tratar una momia con más de 12.000 años de antigüedad. Estaríamos hablando de la tumba del dios Osiris. ¿Sabías que el gobierno egipcio, en la década de los 60, permitió que un grupo de arqueólogos soviéticos entrasen al desierto a realizar excavaciones arqueológicas? Pero lo más curioso de todo esto es que todos los hallazgos fueron regalados del gobierno egipcio a la ex Unión Soviética. Si quieres saber toda la verdad, quédate con nosotros y mira el vídeo hasta el final hola amigos y bienvenidos una vez más a en busca de la verdad pues bien las imágenes que acabáis de ver pues bueno no son ni más ni menos que unas presuntas grabaciones que realizó la KGB en egipto en relación al descubrimiento pues de una momia una momia que tendría alrededor de 12.000 años pero hay que ponerse en situación ya sabéis que egipto nos vamos a trasladar a egipto que egipto pues después de la caída de todos estos faraones pues bueno fue gobernada por diferentes gobiernos desde los griegos los romanos los mamelucos los franceses los ingleses es decir estuvieron dos mil años dominados por otros gobiernos es decir un gobierno invasor dicho esto ...nos vamos a situar alrededor de después de que Inglaterra abandonase Egipto como país colonizado... ...ya sabéis que lo último que estuvo allí, el último país que estuvo en Egipto, pues fueron los ingleses... ...pero los ingleses, ya sabéis, que hicieron muchísimos hallazgos arqueológicos, al igual que los franceses... ...y, pues bueno, hicieron un gran espolio a este país pero cuando los ingleses se marchan se queda Egipto solo a la deriva con un gobierno propio, un gobierno egipcio sabéis que hubieron una serie de revoluciones y que a partir de aquí es cuando estaría este mandatario que sería Nasser Nasser la idea que tuvo pues bueno fue realizar una tercera presa ya sabemos que hay dos presas anteriores a la presa última que se pudo finalizar pues prácticamente en la década de los 70, al principio de la década de los 70. Pero nos volvemos a poner en situación. Una vez descolonizado el país por parte de los ingleses, los egipcios emprenderían su autogobierno. Y esto implicaría a que tendrían que realizar pues, todo tipo de obras civiles y todo tipo de cosas relacionadas con su país. Evidentemente ellos ya estaban gobernando. Pues bien, Nasser se le ocurre construir una presa. Esta presa, que sería la tercera presa en Asuán, ¿para qué se construye? Pues simplemente pues porque las crecidas del Nilo, pues esto realiza pues una serie de inundaciones en lo que sería el Bajo Egipto y quedarían muchas zonas anegadas de agua. Ya con posterioridad, pues bueno, ya hubo un rey que fue Alipacha, que hizo pues una serie de canalizaciones pues para todo el tema de regadío en zonas desérticas donde no llegaba el agua pero bueno, vamos a continuar esta, esta presa, pues bueno, en un principio Estados Unidos ofrecería a el gobierno egipcio, pues una partida de alrededor de unos 270 millones de dólares pero por problemas políticos, al final, pues Estados Unidos retiraría pues esa oferta de esa partida económica para poder realizar esta presa los egipcios intentarían con la financiación de lo que sería el canal de suez pues bueno pagar toda esta mega obra esta gran infraestructura pero ahí sale la unión soviética y es donde pues bueno le propone pues una ayuda de financiación a poder construir la presa la unión soviética daría pues gran parte de la construcción a nivel económico a Egipto Y Egipto lo aceptaría Porque ya sabéis que Egipto en aquel momento Pues no estaba pasando un buen momento económico Y es así como Nasser empieza a tener relaciones a partir del año 56-58 Pues con la ex Unión Soviética La Unión Soviética no solo ofrece el poder construir esta presa ...sino que como había que anegar todo de agua, absolutamente todo de agua... ...pues ellos también estarían dispuestos a salvar muchos templos... ...que si no hubiese sido por, no solamente la Unión Soviética... ...sino por España y otros países todavía quedarían bajo las aguas... ...y pudieron pues sacarlo, desmontarlo y montarlo en otro emplazamiento... ...como por ejemplo... El templo de Devot, que lo podemos ver en Madrid, el templo de Dendur, el templo de Tafa, el templo de Alesilla y podemos encontrar el templo de Ramsés II, el templo de sud de Buen, el templo de Gnum, en fin, una serie de templos que fueron salvados de las profundidades de ese lago Nasser. Pero... ¿Qué tiene que ver aquí la Unión Soviética, la momia y todo esto? Pues bueno, os lo voy a explicar porque esto llevo siguiéndolo desde hace más de cuatro o cinco meses porque saltó una pequeña nota informativa de la ex Unión Soviética cuando acepta Egipto pues bueno, realizar esta obra y esa partida económica, pues acepta que arqueólogos soviéticos entraran en Egipto pero claro lo que pasa aquí es que la Unión Soviética haría pues como hicieron absolutamente todos y que es lo que hicieron pues bueno todos los restos arqueológicos se los llevaron a lo que es hoy en día Rusia pero esto nunca ha salido a la luz pues bueno a raíz de todo esto la Unión Soviética le propondría a Egipto oye queremos entrar en el desierto queremos hacer una serie de excavaciones arqueológicas y bueno todo lo que encontremos pues oye ya veremos lo que podemos hacer en relación a todo esto pues bueno la realidad es que la unión soviética entra allí con sus arqueólogos y estas imágenes que estáis viendo ahora mismo pues vemos que es una grabación antigua y parece ser pues que encontraron pues, una momia pues, con una serie de tumbas y un sarcófago en piedra con una momia extraterrestre. Bueno, todo esto puede parecer muy extraño, muy verosímil, eh, poco coherente, pero son los soviéticos los que empiezan a hablar de forma académica, de forma histórica, de una dinastía cero y una dinastía doble cero. Si recordamos la leyenda, que parece ser que es una leyenda, la leyenda de Osiris, pues este señor, este dios, ¿no? por decirlo de alguna manera, vendría de las estrellas pues con una serie de hermanos y una serie de padres y de sobrinos y de abuelos vendrían del espacio. Osiris sería prácticamente el dios que fundaría todas estas dinastías relacionadas con los dioses. Pues al parecer este dios, pues bueno, enseñó las cosechas, enseñó muchas cosas en Egipto. Tantas cosas que a día de hoy Egipto sigue igual de fértil, todo lo que sería el río Nilo. Pero vamos a ir avanzando un poquito más con todo esto. Pues las imágenes de este supuesto archivo se emitieron en un canal de televisión estadounidense, en el canal de Sci-Fi. Pues este documental eh, fue presenciado por una de las hijas de uno de los personajes que salen en este documento gráfico. Es decir, esta señora, además la reacción que tuvo fue echarse a llorar porque estaba viendo las imágenes de su padre que ya había fallecido algunos años. Con lo cual esto parece que tiene algo de verosimilitud, que es posible que estas imágenes sean reales. Pues en relación a este sarcófago, es posible que sea real y os diré por qué. He estado mucho tiempo detrás de esta noticia y detrás de todos estos archivos que parece pues, que son un tanto de ciencia ficción y que no son reales. De hecho yo mismo lo tomé como que era un montaje. Pero os voy a decir una cosa, cuando empiezo a indagar en relación a este archivo, relacionado pues, con esta momia y a estos hallazgos y con estas tumbas, hay una serie de datos que podemos ver en estas imágenes. Las primeras tumbas, las más antiguas, no tenían ningún tipo de inscripción, ningún tipo de jeroglífico, al igual que las pirámides. No tenían absolutamente nada en sus paredes. Es posterior todo lo que podemos ver en las tumbas. Por ejemplo, la tumba de Ramsés II o cualquier tumba de estas tan impresionantes a ese nivel faraónico tan exacerbado pues bueno esa esa tumba que veis ahí no tiene ninguna inscripción y se sabe que las las tumbas que no tienen inscripciones son tumbas de las primeras dinastías del antiguo egipto qué es lo que se encontró en esa tumba pues bueno en el lugar del hallazgo se encontraron 15 cajas de artefactos no especificados un cuerpo parcialmente momificado, un sarcófago de piedra y ocho muestras de jeroglíficos. Pero ojo, en los jeroglíficos no están en las paredes. Lo que me llama mucho la atención es que este archivo de la KGB existe. Este archivo existe. No es un archivo que se haya pues bueno, falsificado, ni muchísimo menos. De hecho, lo asevera un experto llamado el doctor Ivanovich, que además es el que ha dado la alarma ya hace algunos años, en el año 1996, sobre estos archivos y sobre todos estos documentos. Al parecer esto es una noticia, o un hallazgo mejor dicho, que saltó por parte de la KGB a las mafias rusas. Ya sabéis que la colección de todo este tipo de artefactos, momias y de todo, en todos los enseres, por decirlo de alguna manera, del antiguo Egipto, pues están muy cotizados, pero no de ahora, de hace muchísimos años, todo esto va a manos de coleccionistas. Y al parecer se filtraron estos archivos con las grabaciones y con todos los datos que rodean a todo este hallazgo. Pues al parecer, como he dicho al principio, se trataría del el dios Osiris. Es como esto se ha podido filtrar después de mucho tiempo estar investigando, no solamente yo, sino otras personas que han estado detrás de este hallazgo. Al parecer es ese primer dios que vino a la tierra y que enseñó pues, todo lo que os he comentado, los cultivos, todo lo que es relacionado a la civilización egipcia. Se sabe que eh, los egipcios adoraban al dios Osiris y que luego este dios muere, quedaría pues fuera de combate, con lo cual sería un extraterrestre completamente mortal, con vida y que por algún motivo pues moriría. Hay que tener en cuenta también que este dios siempre es representado de un color verde o de un color pues que no tiene nada que ver con el color de la piel, cómo lo representa, cómo se representaban a sí mismos los egipcios en el mundo antiguo. Quizá, pues, lo que dicen estas pequeñas fuentes es que da la sensación que esa momia, pues, contrajo algún tipo de enfermedad. Estaríamos hablando de la dinastía doble cero. Sabéis que hay unos hallazgos muy antiguos. Que esto no es fantasía ni ciencia ficción, los podéis buscar en diferentes fuentes, que es una pequeña antigua civilización anterior a la egipcia, que sería de la dinastía doble cero y sería la cultura de Kurta. Kurta lo he hablado ya en diferentes vídeos en este canal y al parecer estaría ligado a este dios o a este extraterrestre o a esta momia que se ha encontrado. Pero ¿sabéis el por qué? Porque esta tumba, aunque en algunas fuentes dicen que no se sabe dónde está esa localización, se sabe perfectamente dónde está. Y no estaría muy lejos de Kurta, pero no estamos hablando a cientos de kilómetros, sino ni tan siquiera a más de 10 kilómetros de ese emplazamiento. De esos primeros egipcios que poblaron toda la cuenca del río Nilo y que serían al parecer pues súbditos de este dios extraterrestre con lo cual aquí puede parecer pues algo muy de ciencia ficción todo muy extraño pero es cierto que los académicos cuando no saben ubicar cualquier cosa lo que van a hacer es apartarlo y lo sé de buenas tintas como historiador sé que todo esto es bastante incómodo para la comunidad internacional relacionado con la arqueología la historia la antropología es todo pues, bastante incómodo así que yo os dejo este pequeño dato que he intentado resumir en el máximo tiempo posible y vemos cómo un país con otro favor con favor se paga es decir hacemos una presa tú me das un dinero yo te dejo entrar a ti a tus arqueólogos y en contrapartida tú me tienes que ayudar a sacar todos estos templos que están ahí abajo o que iban a quedar allá abajo del lago Nasser. así que vemos como la unión soviética también forma parte de todo este secretismo y que a día de hoy rusia no se pronuncia en relación a estos hallazgos arqueológicos pero os voy a decir una cosa hay una agencia arqueológica a nivel estatal es decir es una agencia ...que no tendría por qué existir... ...sobre hallazgos arqueológicos egipcios. Sí, que tiene que ver? Pues bueno, aquí en España hay... Un, ...un ministerio o hay organizaciones o universidades... ...que estudian los íberos. Los íberos eran autóctonos de aquí de España... ...pero no son autóctonos los egipcios. La egiptología aquí en España... ...pues bueno, en la Unión Soviética... ...antigua Unión Soviética y en la actual Rusia... Pues parece ser que hay un gran instituto de estudios arqueológicos de Egipto. con lo cual, ellos tienen piezas arqueológicas que están soterradas o bien que están escondidas en algunas universidades o algunos museos de la actual Rusia. Así que nada más amigos, yo os dejo esto a modo de información y... Estos datos sé que los podéis ampliar en otros canales que han hablado de esto, por supuesto, pero estos pequeños datos que no salen en ningún sitio quería comentároslo. Así que igual estamos frente al hallazgo de la tumba del dios Osiris. Pues gracias amigos, por mi parte nada más y nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima amigos.